Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, o como usted quiera, prefiera y le guste. El día de hoy vamos a terminar con un video que mmm, está muy simple, la verdad, pero pues ¿qué se le puede hacer. Está también simple, muy el, está muy simple también el su video. También porque como no hablo mucho y también porque pues ¿qué se le puede hacer. Así que bueno, este mmm, espero que les guste, dejen su like y ya para irme, pues ya. Fallos veo después, en la noche. Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda. Me muero. Me muero, ¿te vas a dejar morir? Sí. Oye, no, ya haces?, vamos a obtener más, más, vamos a obtener más puntos, trabajamos en equipo. Ya, ve, ve, por mí, ve por mí. Que vengas por mí. Hay nadie, ayúdame. Oh, se murió. Ayúdame. Ayúdame. Ayuda, ayuda, ayuda. ¿Ya ves? ¿Ya ves lo que te pasa? Ay, karma, lo que te pasa, el karma karma, karma. Karma, karma, karma. No, no te puedo dar. Ya, karma, karma Si no me hubieras ayudado, no te hubiera llegado esto No logramos obtener los puntos que queríamos Oye, ya me tengo que ir, oye Bueno, pues, bye Oye, mañana juegamos, man? A ver, a qué hora Con sí. Ajá Ya, ya, ya <risa> no fue, no es justo, wey, chota más hacker. <risa> no fue, tú eres hacker. Bueno, chau chau chau Chao. Lala, ¿mande? Sí, de fe. ¿De fe Vámonos. Es atención. ¡Qué bonito día! ¡Qué bonito día, pues, para hacer otra cosa más que. ¡Tarea! ¡Tarea! ¡Tarea!